Bueno amigos, vengadores y vengadoras Tengo información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salem Esta imagen una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido De ahí que la policía se refiera al asesino como el campanero Se ha el símbolo de la y la registra de las asesinas autónicas sí, sí, sí. de la policía Un asesino en serie en está sentando el pánico en las calles de Salem A ver, En las últimas ah, bueno. semanas, este tosco dibujo de una, este dibujo campana, de una campana Con varias escenas de los asesinatos Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. Que eres inmune, que nunca pierdes. Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible. ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial. ¡Papá! ¡Cómo duele! Me has robado el coche y lo pagarás... ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! detenido por el delito de agresión a Vincent Gulden, Culpable de dos cargos por robo de vehículos, Imputado por robo. Hurto mayor y agresión con un arma letal. Bienvenidos, amigos vengadores y vengadoras... Deja que la saque. ...a Toxic Game Channel. Y este es el juego que tenéis ahora mismo... No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? ...al mejor precio. Tres sí, euros. Quiero. Sí, que quiero. No. No, Julia. Mírame. ¿Me oyes? Julia. No, dime algo. No te mueras. Tu familia presumía de sus delitos como medallas al... ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda. Ve con más cuidado, ¿vale? Esto es de locos. Si no te conociera bien, diría que no te importa morir. Date la vuelta. Quedas detenido. Vale, ok. ¿Cómo he sobrevivido? Quédate ahí, cabrón. Voy a por ti. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier policía que tires por la ventana te perseguirá para darte un par de hostias, como mínimo. ¡Mierda! ¡Está cerrada! ¡El pomo ni se mueve! ¡Joder! ¿Ah? ¡Cuidado, sí, señora! ¡No! ¡No, no, no! no. Si consigo volver a mi cuerpo, entonces quizá pueda despertar. Vamos. Alguien habrá oído el ruido. ¡No! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos! <SILENCIO> ¡Vuelve! ¡Ven aquí! Contigo, por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No. no... No, no, no, no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según cómo lo mires. Sea si, como no, sea, nos está dando no una es lección de... Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Ay, te, te voy a ubicar dónde estás tú. Tú no estás en el limbo ni en... ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. O sea, que tenemos que volver. No tenemos mucho tiempo. Piensa ¿Qué se ha quedado sin resolver. No lo sé. Piensa un poco. Coño, tú has asesinato. Vete. No, alto, joder. Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. No. Julia, Julia! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay, hay cristales por todas partes y mucha sangre. No, no tiene buena pinta. No, no colgaré hasta que llegue la ayuda. Eh, oye, ¿puedes oírme? Oiga, por favor. No te escucha nadie, en fin. Lo que pasa es que me gustaría que. ¡Mierda! Pudierais ver. Ah, bueno, eh, tú. Vemos una pequeña. ¿Eh, ¿Puedes oírme? Niña. Ven aquí no, no me acordaba de esto, ¿eh? Está caliente. No me acordaba yo de, de esta pequeña parte, pero bueno. Es miércolesadas, ¿eh? ¿Te da la mierda? No. Miércoles nada. ¿Por qué corrías? Estoy cansada, cansada de dar consejos No es nada personal ¿Atravesar paredes? ¿Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona Ese es un buen resumen de, de lo que podemos hacer Este lugar no es nada complicado Dentro del juego. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos y otros más corrientes, como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. Hmm. ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo. ¿Yo? Yo soy como tú. Escúchame bien, esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. Eh, perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? Qué locura. ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros lo he pillado bueno y además nos pone amenaza demoníaca voy a parar aquí saber? ¿qué ha dicho? vale nos ha puesto objetivo actual del juego sigue a las chicas fantasmas y a ver si no me ando con cuidado terminaré siendo consumido por un demonio o sea que si no te haces dueño de tu vida vendrá un demonio y te consumirá y que nos va a perseguir, evidentemente bueno a esto vamos al siguiente juego bueno, que qué, qué decir de este juego, de verdad, aparte de darle las gracias a a, a quien lo haya hecho, porque de verdad es grandioso el juego Vamos a ver, este juego, primero, ya sabéis que todos estos días que he estado fatal, estos dos últimos días sobre todo que no me podía mover de, de la cama, pues imaginaos, no, no podía ni casi ni, ni jugar a videojuegos. Pero este juego simplemente tienes que dirigir al, al. al personaje y por lo tanto con mover el stick ibas ahí subiendo y, sub, y subiendo y veréis la el aquelarre de, de de destrucción que se produce en este juego ¿eh? bueno vamos a comprobar una cosa antes que nada porque ya se han tenido que añadir aquí aquí tengo que subir unos puntos creo que es no este no y este tampoco nos hace falta todavía más dinero para rellenar todos esos. Así que vamos a seguir. Bueno, podría elegir a, a huevos colgones Poe. Poe ro, racho. Poe racho. Es que se supone que son unos ajos. Ya no se sabe, ¿no? Pero a mí me parece unos huevos, ¿no? Pero bueno. Yo creo que no la sincroniza muy bien, porque yo tengo el, el, esa fase ya la tengo yo. Pero bueno, vamos, que queréis tocar los jueves. Pues vale. Vamos a por la guerra aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ustedes... Por el yayo, ¿no? Por el yayo, Primero que he cogido esa, esos círculos que salen es por lo del ajo. Lo que digo que parecen unos huevos. <ríe> y ahora por ejemplo podemos elegir eh, el siguiente nivel de, de este, que es lo que hace, es esta estrella que los va matando a todos. Como veis el ajo, también te, me gustaría subirlo, porque si no, va a ir esto de mal en peor, ¿eh? Ya se unido, Aquí, ¿veis? Estos ya son más fuertes, estos no se destruyen así que así. A ver, eh, voy a añadir un poquito más de esto para, para que el látigo tenga más fuerza. que me puedo meter en lo, en lo de los blancos y me los cargo a todos. O sea, igual que estos aquí. Todos estos. Aquí está, cojo más ajo. Y esto ya es despipolizar. Pues aquí la hora de horas que le he echado yo a estos juegos. a un juego que no es o oh, oh, los altos gráficos que como digo fi... siempre erramos en la fea costumbre de juzgar a un juego por el dinero que se gasten y no por lo bueno que sea realmente un juego ¿no? sino por eso y me parece como aparte de que es completamente injusto no me parece ni siquiera real Wow, ahora, ahora, ahora, dice ahora está jugando a algo dos wars una mierda a lo mejor está jugando otra vez al al days Gone porque te parece más divertido y le echas más horas no lo sé o sea es que eso depende de gusto ¿eh? no yo lo que pero bueno con la cosa es ir también esquivando también un poco hacia la peña porque luego te van o sea siempre te intentan acorralar siempre aquí he subido nuevamente el nivel de del látigo y yo creo que ya el último nivel ya en rojo o ese ya lo había voy a ponerle masajo, voy a ponerle masajo a, al sofrito <ríe> Estoy perdiendo bastante vida. Esto me puede dar estos Red Bull, me puede dar alas para poder ir a buscar un sitio donde encontrar algo, sí, algo que tenga. No, no es eso. No. ¡Dios! Ay, encima de no me da lo de revive pues ni que lo estuviera jugando en el PC por primera vez esto qué es no lo entiendo o sea, para empezar hay dos personajes que yo ya he desbloqueado que no me salen y encima o sea, no entiendo no entiendo por qué no sale eso y aparte eh, lo de antes esto, todo esto ya lo tengo todo desbloqueado no, no sé no me lo puede hacer otra vez en fin bueno, yo por enseñaros el juego más que nada pero vamos que yo creo que que no me la ha sincronizado bien o que yo qué sé bien. vale utilizo el ajo y ya con eso pues mira me voy a cargando ahí pero es me voy a quedar yo ahí me voy a quedar ahí tal cual, ¿eh? mira, me voy a quedar ahí hola mi huevo venid, venga, venga nenes, venid, venga, venid. veis en la, en la pantalla, en la parte superior veréis que se, se van viendo los vamos, los iconos de que estáis utilizando como el ajo y este que es el de los rayos. Este va tirando rayos también. Lo puedes ir subiendo de nivel y tirará más rayos todavía y muy, muy precisos. Además. Pero me gusta lo que digo. Yo. Mira, pues ahora me voy en un momento así, tal cual. o que digo, ahora voy a coger todas las... Esto... esto atrae lo... todas las gemas y esto aquí. venga, al nivel 2 y este, este, este para acá o sea, tenemos ya un nivel esto no os olvidéis de las cajitas esto suena mucho a, a máquinas recreativas, ¿no? pero está guapo venga otra de agua bendita que cae desde el cielo los deja todos vamos más limpio que un bebé en el bautizo ¿eh? venga vamos lo vamos a echar más agua todavía ¿no? si queréis a veces ya es hora de ir buscando os lo digo ya de ir buscando porque se nos están yendo un poco las baterías ¿eh? y cada vez más así que lejos de esto vamos a buscar es que a esto nos lo podemos llevar de difícil, pero de calle ¿eh? esto servirá para que para que atraiga no creo que era para eso, sí, sí. Atrae, atrae los las gemas. Pero vamos a buscar otra. Esto por supuesto, era ahí, ahí al lado, perfectamente. aquí que hay otra. No, ahora ya hemos conseguido. Ya tenéis que intentar también de que, de, hombre, de no moriros, ¿no? Y sabed que esto se va a convertir en una locura. O sea, esto va a ir a peor y a peor y a peor y a peor y a peor. Y a peor. Esto no va a parar, vamos. ¿no? Sí. ese viene topetadito a ¿eh? ver, viene ya con ganas de. ahí estamos estamos quitando eso pero ya nos estamos quedando sin ya nos estamos quedando sin vida no pero tampoco perdamos de vista uh, uh, uh, uh, la cajita la cajita importante importante bueno que nos viene tres, tres regalitos por la jeta tres regalitos por la jeta vamos a ver qué es lo que nos trae agua bendita el atraer y bueno yo creo que no nos podemos quejar además mira armadura del tirón armadura es que del tirón o sea de armadura aparte del ajo que ya te, te está protegiendo bueno que no crea pero todo lo que se está acercando y mira al nivel 6 al nivel 6 esto tiene que ser increíble agua bendita por todos lados agua bendita y truenos no os no, bendita trueno y el spilbider este también ya este que viene muy bien con él os habéis fijado que viene bien con él el... si tenéis ya la armadura pues que este de este juego en realidad hay que saber mucho más ¿eh? Yo creo que todavía hay muchas cosas que se me han perdido, que simplemente estoy jugando a lo básico. Y ahí estoy subiendo y subiendo de nivel, ahí como sea. Pero es que diganme que no es super adictivo, es hay que le echan droga ¿no? <risa> o algo así no sé es broma ¿no? pero a ver que, que el juego es muy muy adictivo eso sí es verdad ya puedes echar todo el gente que quiera el juego me parece de la da igual Fíjate tú el, el ajo no lo, te, le, lo podemos poner a nivel 4 ya. Hay que tenerlo a nivel, ¿no? Mira, y por allá, ahí por ahí, ahí hay, hay, ahí hay, hay, ahí hay, hay, ahí ahí del tirón. Qué bien, además otra de alma, de armadura. Que nunca viene mal. Sí, mucha armadura pero pero estos vienen con su ahí hay, hay una da, menos mal me la voy a coger el además ya no entenderéis por qué porque hay muchas muchas muchas muchas aquí además todavía que no habéis visto o sea que Que vamos a ver dónde llegamos. Primero. Y estamos en el nivel 6 de truenos. y que os voy a dejar un, <risas> un regalito. Bien. Ya todo se está volviendo caótico, ¿verdad? Ya estáis empezando a perder un poquito la vista, incluso como yo, no, no os preocupéis. Bueno, yo tengo fiebre, pero no, no debería ser excusa, pero bueno. Bueno, ¿qué coño? Claro, ¿qué ¿Toy malo? ¿Toy malo. Lo que coño, por que es que estoy que estoy malo. es que de que es que aunque que malo dices que el movimiento aburrimiento pues. Yo con este juego me he dado cuenta de que siempre hay algo, hay, como hay de todo tipo de juegos, siempre hay algunos que en el momento dado, como una buena película, ¿no? una buena película, pues yo qué sé, el, la película del Vengador Tóxico no es una gran película, no es una película que diga, wow si eres un cineasta, un cinéfilo, digamos, eh, tendrás en cuenta de, de muchos factores que te digan, ¿no? pero a lo que me refiero es que no buscas um, un, un Oscar, buscas un charnado, buscas un, una cosa un poco menos hollywoodiense o yo que sé. Otro formato, otra manera de... Lo tengo que buscar... Se está volviendo una locura esto ya Vamos a subir Los canijitos se van pero que rápido nosotros sin embargo esto, nivel 5, vamos. eso porque vamos a por mí ahora mismo me tengo que recuperar todo lo que y por ahí hay una caja sorpresa una sorpresita hay una sorpresita para mí venga vamos a ver bueno tres, tres sorpresitas a ver que nos dan Perfecto. Perfecto. Y una buena cantidad de dinero también, ¿eh? Ahora, sí, no estaría mal que esto tuviera.. Ya. esto no puede seguir así. la vuelta igualmente vamos y meterme en todo el modo yo Hostia, más agua bendita vamos oh, madre ahí tiene que venir una hora gigante a nivel 8 el ajo, venga. A nivel 8 del ajo, a ver. Vamos aquí el ojo no llevo. Para que nos vamos. A que nos viéramos, para allá que nos, nos lo llevamos. también ¿Eh? Mucho mejor, eh. Así, ah, mucho mejor. No tenga uno que acercarse tanto para para cogerlo. Y... esto una locura aún más grande todavía se si cabe pues si todavía creéis que esto no puede superarse estáis muy muy equivocados <risa> vamos, vamos. No sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Nivel 38, ¿eh? me queda así ya directamente ya la que estoy liando ¿eh? vaya tela la que estoy liando bueno, y todavía esto no es nada ¿eh? esto no es nada ya os digo yo que esto no es nada que tenemos para nivel 3 para nivel 3 nivel 3 vamos a ir subiendo los niveles venga, nivel 4 nivel 4, nivel 5, venga, bombia, dios mío. a ah, nivel 5 o nivel 6, venga, a nivel 6, de... a da dar una vuelta. Voy a dar una vueltita. A ver. Cuánto reguero de muerte voy dejando por ahí. Bueno, voy dejando todo lleno de de de gente. también nivel 5. Voy a ir un poco ya en plan kamikaze, que yo sé cómo echarle más tiempo todavía es que no lo hago lo hago me no, voy a intentarlo ha parado eh, el juego menos mal que ha vuelto y que estamos bien y con vida en fin seguimos recuperando más gemas así que vamos a subir hasta el nivel 7 ahí estoy, ya me están metiendo los corazones están los corazones perfecto un poquito también en experiencia Vamos a retomar un poquito el control de esto. Mira, por ahí hay una caja. Por ahí hay un cofre con un regalo o algo. Y un pollito que nos comemos. Anda que no. Al nivel 8. A ver qué nos dan. esto ya está teniendo ya efectos psicodélicos ya sobre los enemigos ¿eh? fijaos ¿eh? <risa> ataques ahí psicodélicos por todas partes esto no puede acabar muy bien con ellos a matar también ¿eh? yo mismo me doy más vida ahí <ríe> bueno contra esto no creo que vaya a poder ¿eh? muy pesado, estos que son cofeidos, ¿Los, los hijos de cofeidos si, sí, sí para un poquito más rápido porque si no aquí nos matan en un momento eso, menos mal, ahora sí venid aquí perras, ven, venid aquí, venga vamos queréis guerra conmigo? más guerra Vamos! El tío Tofi que está repartiendo Alegría Por Navidad sí. Alright He muerto pero he muerto dignamente Me cago en la Bueno Esto es a ver cuánto duras A ver cuánto dura Pues con esto ya nos despedimos, de hecho hemos desbloqueado, como veis, a un, nuevo, a un nuevo tipo de agua bendita, por lo visto. Bien, perfecto. Amigos, hasta la próxima en Toxic Game Channel. Me voy porque todavía tengo que recuperarme. Y no sé si me va... A, a salir muy bien. Todo el tiempo que me he llevado grabando yo creo que me he sobreesforzado bastante. Pero bueno, sepan disfrutar de, de los gameplays. ¡Hasta la próxima!